Hey parceros, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno, hoy les vengo a mostrar cómo hacer sus tarjetas de presentación inteligentes incluyendo compartir sus redes sociales como Instagram, Facebook eh, Bueno, todas, muchas gracias por ver los videos, por los me gusta, por los comentarios, por suscribirse Vamos por los mil, al momento de este video estamos muy cerca de los 700 Así que la intro y les enseño Bueno, resulta que ahora todos tenemos en la billetera tarjetas y ya sean tarjetas de crédito, la tarjeta de afiliados al sistema, la tarjeta del bus, del transporte público, las licencias de conducción, por ejemplo, en México, eh, de afiliados a los equipos, por ejemplo, de fútbol en Argentina y bueno, para mi trabajo las tarjetas de control de acceso, esas que entrega, entregamos para... Eh, entregan en sus condominios, en su fraccionamiento, en el conjunto residencial, como le digan en, en cada país, eh, entre muchas otras opciones, ¿no? Entonces, resulta que... Si, si no tienen ninguna tarjeta de esas, de present, eh, ninguna de esas tarjetas pues la pueden comprar por amazon en amazon hay muchas vienen blancas y las pueden mandar a imprimir eso pueden, las pueden imprimir en las papelerías como les decimos aquí en colombia y quedan, eh, quedan así de bonitas como esta del en un hotel que está en el paso texas miren que no sé si alcanzará ahí en la cámara el diseño espero que sí que esté enfocando y miren que muy bonitas ustedes las pueden mandar a imprimir así pueden mandar a imprimir así la tarjeta de su negocio eh, aquí les voy a poner un link de amazon donde pueden conseguir ahí hay una opción pero hay muchas las pueden buscar lo único que tienen que revisar si les van a comprar ahí es que sean iso que significa que las van a poder imprimir también si quieren pueden comprar la impresora si quieren ¿no? Eh, en muchas empresas pues compran la impresora porque pues imprimen ahí el logo de la empresa, la foto de la persona, eh, el correo electrónico. En muchas empresas deciden imprimir las tarjetas porque esas vienen, como les decía, así blanquitas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer una tarjeta de estas que sea una tarjeta de presentación? Eh, o Una tarjeta de presentación inteligente y porque estoy este, haciendo este video porque viste por ahí una publicidad donde, por hacer esto que les voy a mostrar, les están cobrando más de 30 dólares. Acá se les va a mostrar cómo hacerlo gratis, como les gusta, al gratis. ¿Qué necesitan? Un celular con NFC, eso es importante, y descargar de la Play Store la app de NFC Tools. Entonces, les voy a poner aquí, bueno, les voy a poner por aquí la, la pantalla. Entonces, vamos a buscar Play Store. En Play, ya estamos en Play Store Buscan NFC Tools Creo que esta herramienta ya está habilitada para iPhone No lo sé, sé que hay unas eh, Ahora que estuve viendo en, Si vieron el video pasado del World Wide Conference Mostraron muchas cosas que ya trabajan con el NFC del iPhone Puede que este ya esté funcionando ahí Y es esta Y la instalan Yo ya la tengo instalada Simplemente le vamos a dar a abrir Y ya la tengo ahí bueno, una vez tenemos instalada la, la, la aplicación y obviamente pues hay que tener tarjetas de, de estas que llamamos inteligentes, es, ya son muy cotidianas y se hay muchos usos que como les mencioné anteriormente en los hoteles y bueno, en, en muchos lados. Ojo, en los conjuntos residenciales, condominios, fraccionamientos, eh, bueno, countries, como le digan, muchas veces no funcionan porque por ejemplo... Eh, por ejemplo, en los hoteles, si les entregan estas tarjetas con esta bandita así, esto es una tarjeta de 125 kilohertz, o muchos de esos llaveritos azules, en, en, por ejemplo, en México, muchos de esos llaveritos azules son de 125 kilohertz, no les va a servir para lo que estamos mostrando acá. Pero pues tiene la, la licencia de conducción, eh, la tarjeta del transporte público, las tarjetas de crédito, bueno, hay muchas opciones. Y hay unas, por ejemplo, esta tarjeta que yo les estaba mostrando del hotel, está está bloqueada o sea es una tarjeta inteligente es de 13.56 pero ya no se puede modificar entonces también toca tener en cuenta eso entonces no le podemos grabar pues eh, la información que queremos pero bueno vamos a lo que sí en el caso de que sí tengamos la tarjeta y si sí nos deje trabajar y vamos a, a trabajar varios ejemplos eh, entonces arranquemos con unas tarjetas esta bueno, entonces vamos a hablar de las tarjetas que sí, nos deja, de, que sí nos dejan trabajar. Entonces, en este video voy a utilizar esta tarjeta que me dieron en, en un hotel en la Florida, de un, un Winham, de un hotel Winham que fui de trabajo. Eh, también u, vamos a usar esta tarjeta que es del cine aquí de Colombia. que la, la, Esta es para cargar acá saldo y uno cuando va a entrar al cine, pues ahí tiene su saldo. Entonces, eh, vamos a hacer eso y vamos a intentarlo también con una tarjeta de crédito. Entonces, iniciemos. Esta es eh, una tarjeta de control de acceso de roller Esta es una tarjeta normal de Rolller blanca. Esta es la que entregan, le entregan en su condominio, en su oficina, cuando, cuando le entregan la tarjeta para las puertas. Esto es lo que normalmente entregan. Entonces, ¿qué vamos a, sí? vamos a hacer aquí? Vamos a grabar la página web de, de roller Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, yo ya tengo acá NF, la herramienta NFC Tools eh, abierta entonces donde dice write, escribir, ¿sí? yo abro acá donde dice adicionar registro. Add record, esperen a ver, me devuelvo, no sé si alcanzó a ver si ahí. Acá dice adicionar registro. Lo digo en español porque me regañan mucho porque tengo el celular en inglés, pero entiéndame que es por cuestión de trabajo que tengo que tenerlo en ese idioma. Y bueno, si ven que dice URL, o ahí, ahí vamos a escribir. La página web, yo escribí la de Rosler, pero ustedes pueden escribir la de su negocio, la de su emprendimiento, un landing page, lo que ustedes quieran. Entonces yo voy a escribir ahí la página de Rosler. Entonces Rosler Security.com Y le damos OK. Entonces si ven que aquí queda, que dice, eh, aquí donde dice Ahí debe mostrar la página de Rotler, Entonces yo lo que voy a hacer es acercar la tarjeta al celular. Perdón, perdón, perdón. Entonces le decimos escribir. Dice que acerca el, el tag NFC. Y si ¿sí ven, ya dice completo. Entonces, ¿qué va a suceder? que Cada vez que yo acerque esta tarjeta a mi móvil. Espero que se esté viendo. Vamos a decirlo aquí una sola vez. Y me tiene que llevar a la página de Rosler, listo, espero que se haya visto en la cámara, eh, vamos, a, vamos al siguiente ejemplo, ya vimos, pueden poner la página de su empresa, un landing page, eh, lo que ustedes quieran, no, eh, para que utilicen como, como la tarjeta de presentación de, de su empresa, entonces ya, ya vimos que pues cada vez que acerquemos la tarjeta al celular nos va a abrir la página de Rosler, bueno, vamos al siguiente ejemplo, en el siguiente ejemplo, vamos a utilizar la tarjeta de un hotel. Yo les decía que utilizar esta tarjeta de este hotel, eh, que me la dieron en un hotel de la Florida. Entonces, muchas veces ustedes guardan estas tarjetas cuando van a Disney, a los parques, y pues, eh, como estos normalmente le dan de obsequio en los hoteles, y, y ustedes se las traen, o sí, las guarda uno como recuerdo, entonces vamos a darle uso, entonces en vez de dejarla por allá olvidada en, en un cajón, eh, vamos aquí en, en esta en, con este ejemplo vamos a guardar el canal un canal de youtube entonces la misma operación vamos a ir a nfc tools entonces bueno lo primero es ir y tomar la dirección el url del canal que ustedes quieran grabar entonces yo acá tomar mi canal de youtube vamos a decirle el canal le vamos a decir compartir y copiar el link una vez que lo copiamos vamos a nfc tools y eh, es entonces lo mismo adicionar registro eh, ojo youtube eh, youtube está en video entonces vamos aquí a video vamos a youtube y vamos a copiar la dirección del canal y le decimos guardar, entonces si ¿sí dice escribir 77 bytes ahora bueno, voy a quitar esta vamos a decirle eliminar, y eh, dice escribir, entonces le decimos escribir 52 bytes acercamos la tarjeta y escritura completa entonces, salgámonos de acá un momento, y cada vez que yo ponga la tarjeta si ¿sí ven que me Dice que una vez me abre el canal de YouTube. Ahí me, ahí me abre el canal de YouTube. Este es de un Cheraton. Esta sí es NFC. Entonces. Normalmente cuando uno le acerca el celular vibra, uno sabe que esa tarjeta puede servir. Recuerden que hay tarjetas que no se pueden no en todas pueden. Por ejemplo, nosotros en el trabajo utilizamos estas tarjetas. Estas tarjetas son de alta seguridad. No se pueden modificar. Entonces no siempre va a servir. No, no siempre... No, no todas las tarjetas eh, son posibles. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Pero pues vayan a buscar una que sí los dé. Y solamente pues le acercan al celular y si es el celular vibra y tiene el, el nfc tú instalado listo y bueno ya, ya vimos eh, que cuál fue esta no simplemente la acerco youtube y me abre el canal de youtube y así ya le comparten a su amigo a su amiga al ganado al arrocito en bajo eh, automáticamente sus redes sociales por ejemplo aquí estábamos compartiendo el canal de youtube eh, bueno, por, eh, aquí hay una tarjeta de cine que es la que utilizamos aquí en Colombia que es la del cine, del cine Colombia aquí voy a intentar grabar la cuenta de eh, Instagram entonces vamos a NFC Tools cerramos esto acá vamos a NFC Tools pero necesito, eh, normalmente uno se sabe su uno normalmente se sabe su cuenta de Instagram ¿no? entonces adicionar registro y vamos a redes sociales y por acá dice Instagram y aquí vamos a decirle voy a ponerle mi cuenta de Instagram que es Manitech Manitech ok voy a quitar la de YouTube y ahí está la de Instagram espero que esté enfocando en la cámara que no estoy viendo y le vamos a decir es escribir entonces vamos a intentarlo con la tarjeta del cine entonces le decimos escribir dice que acerquemos el tag lo acercamos y listo ahí dice escritura completa entonces salgámonos de acá cada vez que yo pase mmm, la tarjeta del cine o sea cuando quiera compartirle a alguien eh, la tarjeta la, la, la mi cuenta de Instagram pues simplemente le acerco esta tarjeta a su celular y vamos a decirle que utilice aquí Chrome y van a ver que va a abrir mi cuenta de Instagram listo bueno vamos a intentar con una tarjeta de crédito por último vamos a tratar de grabar aquí la cuenta de LinkedIn, vamos a ver si nos deja Recuerden que no, como les he insistido, perdón que les insista, pero es que no con todas las tarjetas lo van a poder hacer porque hay tarjetas que son de alta seguridad. Muchas de las tarjetas bancarias vienen eh, bloqueadas para que ustedes no puedan hacer ningún eh, tipo de modificación o esto que estamos haciendo. Simplemente pues van a buscar una que sí se los permita y ahí van a, a grabar la red social que les interesa. Bueno, me voy a intentar con esta tarjeta de crédito a ver si me deja grabar el perfil de LinkedIn. Entonces, lo mismo voy a ir a mi linkedin eh, entonces vamos a buscar aquí entonces acá si sí dicen eh, compartir por perfil entonces le vamos a decir aquí que comparte el perfil espero que esté grabando la pantalla vamos a decirle que copie la, la dirección vamos entonces a nfc tools vamos aquí que está grabando Adicionar registro, redes sociales y eh, acá está LinkedIn. Y vamos a copiar ahí nuestra nuestra red social. Ojo, tengan en cuenta que muchas veces queda duplicada la red. O sea, que aquí queda como LinkedIn, LinkedIn. Entonces busquen para que no quede duplicado. Creo que es y Vamos a borrar lo que no nos sirve. Listo, ya quedó ahí de manera correcta grabado. Ok. Voy a borrar esta del Instagram. Ahí tengo mi LinkedIn listo para grabar. Entonces le va a decir escribir. Dice que acerque la tarjeta. Vamos a acercarla. No, si ven que esta no les va a dejar. Es que las tarjetas de crédito, la mayoría son, eh, son de alta seguridad. Entonces no lo va a permitir. Eh, pero intentemos con otra tarjeta de crédito esperen a ver busco una intentar con una tarjeta de débito que tengo dice que acerque el tac no muy bien es de alta seguridad si sí, normalmente las tarjetas de crédito están bloqueadas bueno, muy bien por las tarjetas de crédito, no, no lo permitió. Eso quiere decir, yo normalmente lo recomiendo que utilicen más bien estas tarjetas que ustedes van a desechar, que o, o son las tarjetas de su conjunto residencial, o son las tarjetas de los hoteles o algo así. Ya les dije, no todas sirven. Entonces, por ejemplo, esta es de otro hotel que me dieron y estaba bloqueada. Entonces, ¿qué hice yo? Vengo acá, espero que esté grabando la pantalla, y dice formatear memoria. Entonces, la acerco. y ahí dice formato completo entonces ahora le voy a decir eh, que la borre entonces decimos, le vamos a decir erase, erase tag, borrar tag la acercamos y dice borrado completo entonces me vuelvo otra vez a escribir y entonces ya tengo el de LinkedIn ahí vamos a decirle escribir la acercamos y escritura completa entonces cuando yo acerque esta tarjeta a un celular ya, ya le voy a compartir eh, de una vez, bueno, acá yo porque tengo eh, predeterminado eh, los navegadores, pero si hay que de una vez abre LinkedIn, entonces de una vez los va a llevar a su cuenta de, de LinkedIn. Listo. Eh, ya saben, eh, tienen todas las redes sociales. Bueno, hay más: el, su perfil de TikTok ahí en la, en, la, en, la, en, la, en la app van a encontrar todas las redes sociales: TikTok, Snapchat. Bueno, yo simplemente les mostré como las que más eh, puedo usar en mi caso, que es LinkedIn, que es mm, en mi canal de YouTube. Eh, bueno. En la herramienta van a encontrar muchas y darle muchas aplicaciones. Por ejemplo, si utilizan este tipo de tarjetas en su oficina, pueden compartir el perfil empresarial, un landing page. Eh, en un video anterior les mostré como un tag de estos podían compartir la clave del wifi pegándolo en, en una pared o algo así pues pueden compartirla en salas de espera en bibliotecas en colegios universidades muy rápidamente sin estar sin necesidad de dictar toda la clave del wifi porque a veces pues es eh, los, los administradores de red ponen unas claves pues lo suficientemente eh, los administradores de red ponen la, los, los passwords pues con unas claves complicadas para que no sea tan fácil la gente se cuelgue a, eh, a las redes y bueno ya les mostré, estas tarjetas inteligentes son muy cotidianas, en, en el bus, en su conjunto residencial, en su oficina y, y si no pues las pueden comprar y ya saben cómo compartir eh, sus redes sociales. y Un último ejemplo de cómo nació este video, por ahí subí al reel, es que fui a la oficina, fui, fui como visitante a un edificio y me entregaron una tarjeta de estas, de estas... Y en esa red les mostré cómo podían en esa tarjeta guardar el Instagram del consultorio de mi mío Entonces, eh, bueno, ahí comenzó la idea de este video. Son muchas las opciones, ya les mostré, ya es a, a imaginación de cada uno. Bueno, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver este video. Porfa, no olviden, suscríbanse, no sean malitos, es gratis. Dejen su comentario, el me gusta, eh, pues que nos ayuda mucho. Les dejo las redes y nos vemos eh, en el próximo video, bros. Chao, gracias por ver.